Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a seguir con el estudio de los músculos de la mímica facial. Lo que pasa que eh, en este eh, mini vídeo veremos los músculos nasales. Nos vamos a encontrar dos, ¿de acuerdo? El primero es el músculo nasal que tiene dos porciones, una región transversa que también se denomina músculo transverso de la nariz y también tenéis la región alar o músculo dilatador de las alas. Y el segundo músculo que estudiaremos es el músculo depresor del tabique o el mirtiforme. Bien, vamos a empezar con el músculo nasal y para ello nos venimos aquí. ¿De acuerdo? El músculo nasal lo vamos a tener localizado en esta situación, como veis en el dibujo. ¿Qué acciones va a realizar? Eh, pues la región transversa va a producir una compresión de la narina. La narina, para quien no lo sepa, son los orificios de, eh, que comunican el exterior ¿vale? con lo que es la, la fosa nasal. Estos serían los agujeros, es la narina. Y la región alar, ¿de acuerdo? Lo que nos haría sería... Una dilatación, cuando yo cojo aire, inspiro aire, ¿vale? lo que van a actuar son, es la, el músculo dilatador de las alas de la nariz, ¿de acuerdo? Entonces, estoy dilatando la narina. Bien, ¿dónde vamos a encontrar eh, este músculo? Bien, pues su origen va a estar en la fosa canina, ¿de acuerdo? Y, eh, bueno, la fosa canina del hueso maxilar. ¿Y dónde se va a insertar? Pues en el dorso de la nariz. Bien, el, el músculo de la región, lo que es el músculo nasal de la región alar, también va a tener su origen en, donde, en, la, en lo que es la fosa canina, pero va a ser próximo a las piezas dentales de los incisivos y va a estar en esta, en esta zona. Mientras que eh, su, su inserción tendrá lugar en el cartílago alar de la nariz, o sea, los cartílagos que estarían en esta situación. Vamos entonces a pasar al cuadro y vamos a cubrir todo esto. Bien, habíamos visto que la acción principal del músculo nasal, eh, de la región transversa, de la, del músculo transverso de la nariz, eh, es la compresión de la narina. Pongo aquí, compresión de la narina. Acordaros de la nariz, del nombre. Mientras que... Eh, la acción principal del músculo didactador de las alas va a ser la dilatación de la narina. Acordaros, si yo empiezo, tomo e inspiro aire fuertemente, ¿vale? el músculo que está actuando va a ser este músculo alar. Bien, en primer lugar, el origen, en el primer caso, será la fosa canina del hueso maxilar. Vale, ponemos aquí hueso maxilar, y eh, su inserción será el dorso de la nariz. Mientras que el músculo hidratador de las alas, vale, tenemos que también eh, va a tener su origen, esto no se ve, vamos a meter aquí, va, tiene su origen, también en la fosa canina, de acuerdo. Lo que pasa que eh, va a estar próximo a las piezas dentales, a las piezas incisivas, ¿vale? Mientras que, eh, pues eh, su inserción lo vamos a tener en el cartílago alar, ¿vale? Que está en la nariz. Bien, entonces vamos a marcar aquí, ¿vale? Yo voy a tener, aquí tendremos el músculo, ¿vale? Queda aquí bien visto lo estoy dibujando aquí en rojo para que veáis el dorso de la nariz. Este es su origen. Y luego después lo voy a pintar a ver de este color, el otro... También va a tener su origen aquí, pero sin embargo me va a coger en la fosa canina, ¿vale? pero me va a coger, digamos, <coughs> los cartílagos alares, es donde se va a insertar. Perfecto, aquí os dejo los dos para que no nos perdamos. ¿Vale? Bien. Eh, pasamos entonces a ver el músculo depresor del tabique. El músculo depresor del tabique lo voy a dibujar aquí. Bueno, pues si yo intento tirar el labio hacia abajo, voy a tirar también del tabique. Y eso lo que me va a permitir es también una dilatación de la narina. ¿De acuerdo? El músculo queda aquí. ¿vale? Ese músculo, el depresor del tabique... Vale, queda, este es el músculo que sería. ¿Cuál va a ser su función? También la dilatación de la narina. ¿Cuál va a ser, en este caso, su origen? Bueno, pues su origen va a ser el maxilar superior. Maxilar superior. ¿vale? ¿Dónde va a ser? En los incisivos centrales. Se ve perfectamente en el dibujo que os he hecho. Vale. Y sin embargo, tenemos que, eh, se va a insertar, donde En el tabique nasal. Lo que se denomina la porción móvil. Porción móvil. Bueno, pues nada, hasta aquí el grupo de los músculos nasales involucrados en la mímica facial. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en clase.